Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Fran y en el programa de hoy seguiremos hablando sobre la floración del cannabis. La primera cuestión de hoy nos la trae MJ desde Palencia, que nos pregunta qué problemas se puede encontrar durante la floración de sus plantas en exterior. Hola MJ, como ya sabes la floración es un periodo crítico para tus plantas, ya que será uno de los momentos en los que se muestren más vulnerables. Por ello, queremos hablarte de los 5 problemas más habituales durante la floración. El primero serían los problemas generados por una mala nutrición de tu cultivo. Tanto si te pasas como si te quedas escaso de fertilizantes para tus plantas, la producción de cogollos e incluso su engorde se verán completamente mermados. Lo mismo pasará con el resto de parámetros como el pH o la F. Por ello, acuérdate siempre de jugar con las medidas de las tablas de cultivo del fabricante de tus abonos, ya que con ellas no fallarás y tendrás unas plantas sanas y fuertes listas para una correcta floración. El segundo problema que puede surgir son los hermafroditismos o la polinización. Ten cuidado con someter a mucho estrés tu cultivo. En ocasiones, y siempre desde la flor, pueden comenzar a salir partes macho, desarrollándose incluso bolsas de polen que podrían tirar al traste todo el trabajo realizado en las anteriores etapas. Por ello, conviene tener las plantas en un lugar tranquilo y no someterlas a cambios repentinos que puedan estresarlas. El tercero sería una iluminación incorrecta. Ten en cuenta que las plantas durante esta etapa necesitan 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Una carencia tanto de luz como de oscuridad alterará el correcto avioritmo de la planta, mermando la cantidad y calidad de los cogollos, así como su tamaño. Por ejemplo, en exterior, ahora que estamos en tiempo de floración, te recomendamos que estés muy al loro con la luz de las farolas por la noche. La contaminación lumínica es un problema muy presente en los cultivos de exterior. El cuarto serían las plagas. Evidentemente nadie desea enfrentarse a ninguna de ellas en su cultivo. Las frecuentes lluvias que acompañan el final del verano hacen que debamos extremar las precauciones. Los cambios de temperatura junto a la humedad favorecen la aparición de hongos como la botritis, el oidio o el moho. Si hablamos de plagas de insectos, mucha precaución con la mosca blanca, la araña o el gusano del cogollo. Y el quinto y último problema el olor. A medida que vayan desarrollándose tus cogollos, el olor irá aumentando. Si no quieres llamar mucho la atención, te recomendamos no ponerla muy cerca de lugares de paso y tratar de camuflar el olor de tus plantas con otras aromáticas como la lavanda, el romero o el tomillo. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, la alimentación precisa para cada momento, la prevención contra plagas y contra carencias o la estimulación floral para obtener los mejores resultados. Top Top, tus cosechas nunca llegaron pronto. Y hasta aquí el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os haya sido útil y hayáis aprendido estos consejos sobre la floración. ¡Hasta luego!